¡Hello! Bueno, Mercedes Juan Martínez me preguntaba ayer cómo puedo hacer una pequeña encuesta para saber qué interesa a mis seguidores. Pues herramientas online para hacer encuestas hay mogollón, hay un montón. Vamos a buscar las gratuitas. Muchas son de pago, pero tienen una versión gratuita que si es para hacer una pequeña encuesta o quizás no tan pequeña nos vale. Con lo cual, lo miramos. Vamos a ver cómo podemos hacer sistemas de encuestas dentro de internet muy bien pues allá vamos pues aquí tenemos lo primero si queremos hacer una encuesta dentro de facebook se puede hacer muchos ya lo sabéis nos metemos en apps.facebook.com barra mis encuestas y aquí tenemos una manera de hacer una encuesta configuramos le damos título empezamos a editar las preguntas agregamos una pregunta este tipo de cosas que se hacen siempre en todos los sistemas de encuesta y vamos añadiendo encuestas, encuestas, preguntas, el tipo de la pregunta, todo lo veremos que son iguales en todos los casos en los que estamos viendo que vamos a ver unas cuantas aplicaciones, exceptuando en Twitter. Twitter también vale para hacer encuestas y es una encuesta muy sencilla porque no deja de ser un tweet donde cuando lo estamos redactando pinchamos aquí en añadir encuesta y vamos a poner pues, una serie de opciones que se marcan con una casilla. Esa es la opción que tiene Twitter para hacer encuestas, nada más. Pero claro, Twitter es lo que es. Vale, eh, Google tiene su Google Forms y se pueden hacer encuestas dentro de Google Forms, lógicamente. Es probable que muchos también hayáis entrado alguna vez en algún enlace de una encuesta que está hecho con Google Forms. Totalmente gratuito en este caso, no hay versión de pago y pues se puede hacer todas las preguntas que quiera, ya sabéis, y el tipo de, de selección múltiple, casilla de verificación, desplegable, todos estos elementos y variedades de encuestas que tenemos. Eh, esta por ejemplo es una, esta la he encontrado, es una especie de encuesta para conocerte un poco mejor, viene en inglés y está muy bien y es una manera de ver cómo podemos rellenar cajas de texto con encuestas. Lo he encontrado en un enlace que, por supuesto, todos estos os los voy a compartir, que son 10 formularios para clase, para educación. Y está muy bien, es un enlace muy interesante que podéis repasar. Bueno, os voy a dar cuatro herramientas, apps, webs, que son para generar encuestas, como os dije antes. Tienen versiones de pago, pero afortunadamente tienen versiones gratuitas. Quizás la más famosa, la, la web más famosa para hacer encuestas es Surveymonkey. Pues aquí la tenemos, surveymonkey.com. Aquí podremos hacer encuestas, lo mismo que las podremos hacer en SurveyGizmo, que también viene muy bien y es una herramienta de la que ahora hablan bastante bien y funciona fenomenal. Y con muchas posibilidades de configuración. En las versiones gratuitas tenemos menos cosas, vale, pero es lo que tenemos. Otra, JotForm. Otra, lo mismo, con una posibilidad de generar y de manera gratuita nuestras encuestas. Y para mí la joya de la corona, que además es una página española, es una startup española, es Typeform. Que funciona súper bien para hacer formularios y también, lógicamente, tenemos la posibilidad de hacer encuestas muy centrado en un tema visual, o sea, que visualmente funcionan muy bien. Ya veis que realmente es fantástico lo que se puede hacer con ella. Muy bien, yo creo que con esto tenéis para hacer encuestas durante un buen rato. Así que nada, me sigo a lo mío, vuelvo a mi cueva. ¡Hasta luego!